¡Hola a todos mis suscriptores! ¿Cómo están? Si hago este video es para hacer una publicidad para mi nuevo canal donde dicto clases de francés Entonces si a ustedes les da ganas de aprender algo, de mirar aquí está el enlace en la descripción y aquí también está el enlace para el nuevo canal Um, ¿Por qué aprender el francés conmigo pues para evitarse pagar no sé un millón de pesos para 50 horas o sea, conmigo las tendrían las 50 horas gratis si quieren verlas y si les da curiosidad y obvio que en este vídeo voy a en estos videos donde enseño el francés voy a hablar más en español que en francés porque es para principiantes para los que nunca lo vieron entonces empiezo desde cero así que ya solo les hice un video para Promocionar el canal y decirles que espero que sean numerosos. Entonces aquí podemos ver mi catedral de mi ciudad. Se ve muy bonita. Uh, bueno, empieza ya a hacer un poco de frío. Ya está llegando in el invierno. Bueno, entonces si les ha gustado entonces la idea, pues vayan al canal y pongan un like igual a este video. Y si, si no están suscritos, pues se es que suscriban al otro canal o a este. Bueno, hasta luego. Au revoir y merci.